A ver, si caigo aquí, probablemente, va a ser inútil, porque además no hay nada Me voy a venir directamente aquí Me están disparando a mí, no creo, ¿no? No, sería... El colmo. Uff, qué suerte has tenido Sigue corriendo Vale Si es mejor que cargar un Un cofre por culpa de ese hombre Nada, y nadie vas a subir aquí. ¿Vas a tocar para mí? Uh, sí, por pues lo que puedo comprobar. Vale. Se la ha visto, lanzarla A ver, voy a ver si me puedo tomar Algunos de estos Vale, está aquí, está aquí Vale, vamos bien Vale Vamos no, no su puta madre Necesito taparme No veo nada ahí Ahí es interesante lo que veo es esto Y casi que no es interesante porque se si me da un misil muero Vale, vamos a hacer lo siguiente Vale. Vale. Chúfate esto. No ve a nadie. Oye, voy muy bien, eh. Me está gustando cómo está. Estoy llevando esto. Oye. ¡No! Su madre, tío, me cago Puta. No Hijo de Se ha suicidado Se ha suicidado Sí, hombre, se acaba de suicidar este hombre. Hola, puta. Dime qué tienes, Dios, en serio. Esto es una puta locura, ella. ¿eh? Vale, me vale. A ver. Si me he hecho todo esto, creo que es suficiente. Vale. Porque disparan a mi casa, tío. ¿Qué hace? Hombre. No eh, Coge esto Coge esto Enchúfatelos Y Vámonos de aquí Vale, me toca a mí, ¿no? Esto del jueguito del buscar a gente, lanza, lanza, no. Vale, creo que es ¿dónde está? Chuparla ¿Dónde está ese hombre? Que me ha disparado Ahora mismo necesito botiquines y todo. Así que voy a bajar allí. Voy a buscar un bidón, botiquín o lo que sea. Que lo necesito. Estoy sin vida. Sí, hombre. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. Me he cagado. Me acabo de cagar. Creo que iba a vi Tío ahora mismo, contra tres hombres no puedo hacer nada Su madre Me he muerto Por el aterrizaje Que solo me haya encontrado a uno en toda la partida me parece bastante tremendo. Oh, mira, allí veo uno. Menos mal. Menos mal que me encuentro a alguien. A ver si podemos acercarnos a él. Me cago en la puta. ¿Me vas a oír? Oh, me ayuda a cargármelo. vale ahí está aquí a ver choca vale me llevo esto y me llevo esto y me podría llevar Vale Bueno eh, Nos hemos recuperado otra vez Yo no sé cómo lo hago Que ahora siempre me suelo hacer daño Yo solo Con el bazooka Siempre yo solo No lo entiendo la verdad Pero bueno Tendré que empezar a controlar otra vez eso Y se están disparando hay uno disparando nada. ¿no? Podría hacer así, ¿sabes? Bueno. <risa> <risa> <risa> <risa> vale. Está muy bien jugado esto. Esto mini escudo. Y vamos a zona. Mira, allí hay otro. Tengo muchas que hacer con tres siempre vale, no se ha dado cuenta que le he ruseado y la acaba pillando. Vale, pues me voy a hacer una cosa. Ya que tengo una fogata, le voy a usar. Vale, sí, sí, sí. Que sigue pensando que está allí. ¿Dónde está este? Este está disparando. p a uno. Veía yeah, por ese. Primero. <ríe> ¿Qué está huyendo? Vale. Voy a por el otro Oh, se ha suicidado Me cago en todo, tío ¿Cómo eres capaz de hacer eso? Bueno, Gigi eh, no hemos podido ganar la anterior partida, ya en pisos picados, pero bueno Esta sí la hemos conseguido ganar, aunque la otra hemos conseguido muchas más bajas Pero bueno, esto es cuestión de suerte cada partida Así que nada, yo espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos de eh, Fortnite, ya sabéis, darle like al vídeo y yo os lo traeré Así que nada, no es que este capítulo, os gustado y adiós